El arte desafía la tecnología y la tecnología aspira al arte. Buenos días, soy estudiante del Instituto Andrés Avelino Cáceres de Orregaray, del Programa de Estudios de Diseño y Programación Web. Hoy vamos a mostrarles un poco de lo que aprendimos acá en este tiempo que vamos. Vamos a empezar con los módulos. Hola chicos, mi nombre es Denilson Ataucusi y hoy vengo a presentarles la carrera profesional de Diseño y Programación Web del Instituto Andrés Avelino Cáceres Torregale. Para iniciar la elaboración de nuestro trabajo, usamos el programa Diabra Diagrama MET en base a la arquitectura web. Aquí podemos elaborar nuestro mockups. Aquí podemos observar que tenemos diferentes iconos que nos ayudará a nuestra elaboración. Aquí encontramos en eh, la mapa de sitios la estructura de cómo nosotros lo hemos organizado para nuestra elaboración. Aquí usamos lo que es la taxonomía, ya que podemos organizarnos mejor y predecir qué podemos encontrar. Aquí encontramos el nivel 0, que es el nivel donde está la página del instituto, el nivel 0. Incluido eso tenemos la JON, lo que es el nivel 1, lo que está de la carrera Diseño y Programación Web. En el nivel 2 encontramos plan de estudio, infraestructura, titulación y blog. Dentro de, de plan de estudio conseguimos lo que está módulo 1, módulo 2 y módulo 3, que está en el nivel 2. Aquí podemos observar cómo lo estamos avanzando. El Home está en lo que son los mockups, previamente que vamos a elaborar los WordPress. Así elaboramos todo para tener ya algo basado para plasmarlo en nuestro HTML y en nuestro CSS. Ya que este proyecto lo estamos elaborando, eh, previamente ya lo vamos a culminar en el mes de diciembre y ya va a estar publicada nuestra página web. Buenas tardes, mi nombre es Alexis quispe estudiante de diseño y programación web del Instituto Andrés Avelino Cáceres de regrey En esta oportunidad, en la asignatura de arquitectura de entorno web, les voy a hablar un poco de menú. Ya, ya viendo ya todo elaborado el sitmap, las maquetas y los bocetos, voy a explicar un poco cómo se hace un menú. Aquí como se logra observar está un nav o el contenedor que estoy usando por hacerlo el ul -E, y estoy usando solo cuatro cuáles son inicio módulos académicos, titulación y trámites y en mi CSS como se logra observar estoy llamando con, una de, con un ID contenedor menú un class en menú para darle clases para que así se vea más estilizado eh, aquí en mi página como se logra observar esta sería mi menú, inicio, módulos académicos, titulación y trámites. Voy a explicar cómo trabajamos en el diseño de este banners para la página web, en este caso diseño y programación web. A la imagen de fondo la dividimos en seis partes, algunas partes están brilladas de negro, eh, algunas no, para dar enfoque a los compañeros. En la parte del centro tenemos todo lo que es la publicidad, el nombre del instituto, el país y toda la información que queremos dar a conocer al público. La escala de colores utilizadas en este banner, en este caso, son cinco colores. El negro y el blanco en, en los lados, que siempre se utilizan. El color neutro y del mismo color neutro, un color más claro, un color más oscuro. La página en HTML se vería de esta manera. Aquí están las divisiones y la clase que le damos a cada uno de ellos, en eh, los estilos. Este es como le dimos... Eh, los estilos en CSS y así es como se vería la página. Gracias. Como vemos, en nuestro primer módulo se nos fue presentando bastantes capacidades, las cuales nos serán de ayuda para nosotros para forjarnos como profesionales en nuestra carrera. También se presentaron unidades específicas del área y también unidades de empleabilidad. Quisiera agradecerles por su atención prestada. Nosotros somos de la carrera de diseño y programación.